Desde el pasado sábado, 1 de abril, hemos abierto ya los centros de interpretación en Castilla-La Mancha, así que hacemos una invitación al conjunto de la ciudadanía de nuestra región, pero también a quienes nos conozcan esas 114 joyas de la naturaleza que tenemos en nuestra región, para que vayan a ellas, para que disfruten, que conozcan sus inmensos valores. Y la mejor puerta de entrada son, sin ninguna duda, esos centros de interpretación, 28 que tenemos en el conjunto de la región. Hubo una decisión que los cerró por parte del gobierno del Partido Popular y con el presidente Emiliano García Paje. hemos invertido 6,4 millones de euros en abrirlos y también en habilitar nuevos espacios. Así que yo creo que es una inmensa oportunidad estas fechas de vacaciones de Semana Santa para que todas las familias, para que todo el mundo pueda visitar nuestros espacios naturales. En esta legislatura, por ejemplo, hemos invertido con muchísimo esfuerzo. Jamás en la historia se había invertido tanto en los espacios naturales protegidos de la región y desde el año 2023 hasta el año 2025 lo seguiremos haciendo. En concreto, 7,5 millones de euros que vamos a destinar a mejorar la accesibilidad, a modernizar, a digitalizar, en definitiva a mejorar la infraestructura pública para apostar por un turismo de calidad, siempre un turismo sostenible porque ayuda a conservar y a proteger el patrimonio natural y al mismo tiempo también a generar riqueza, prosperidad y por tanto empleo. Como digo, cada vez que se abre un centro de interpretación... ...se abre también un motor de desarrollo... ...sobre todo para las comarcas rurales... ...y por eso yo creo que esa inversión... ...de 7,5 millones de euros que vamos a hacer... ...bueno pues va a mejorar... ...estas infraestructuras... ...y también... ...el resto de pequeñas empresas... ...que se mueven en torno al turismo sostenible... ...restauración, alojamiento... ...empresas de turismo activo y de la naturaleza... ...se van a ver a su vez... ...beneficiadas con esta inversión... ...dicho de otra manera apostamos también por el reto demográfico invirtiendo en nuestros espacios naturales. Y además hemos programado un variado y rico programa de actividades dentro de ese programa ya consolidado del Vive tu Espacio. Por tanto, en los propios centros de interpretación habrá información para que las familias, para que cualquier visitante... Bueno, pues eh, ...pueda realizar una visita guiada en dichos centros... ...pero también participar en rutas... ...y recorrer esa inmensa red también de senderos... ...que hemos eh, realizado a lo largo y ancho de nuestra región... ...así que son muchos alicientes para disfrutar... ...de este inmenso patrimonio natural que tenemos en Castilla-La Mancha... ...y también de la hospitalidad de nuestros pueblos... ...de la cultura, de ese rico patrimonio etnográfico... ...y por supuesto también de la rica gastronomía que tenemos en la región". Encontrándonos en la provincia de Guadalajara es obligatorio hacer una invitación a toda la gente para que visite esos tres parques naturales, el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, con cuatro centros de interpretación, que tendrá próximamente uno nuevo en el Alledo de Tejera Negra, donde vamos a invertir algo más de un millón de euros, el Parque Natural del Barranco del Río Dulce, con esos dos centros en Pelegrina y en Mandayona, y para poder, eh, otra vez, eh, volver a hacer el recorrido que hizo ese gran naturalista como fue Félix Rodríguez de la Fuente o el Parque Natural del Alto Tajo, que tiene hasta siete centros de interpretación y que sumará también uno nuevo en riba de Saelices o ese último espacio natural que hemos sumado a nuestra red, el 114 como es el espacio protegido del Valle de Hungría, donde también brevemente habrá otro centro de interpretación en la localidad de Caspueñas. Como digo, al para poder salir a nuestros espacios eh, naturales ...en Guadalajara los tenemos... ...y sinceramente son una auténtica joya... ...y también hemos establecido... ...bueno pues una red de senderos... ...para poder disfrutar andando... ...o en bicicleta de montaña... Y es, hay que disfrutar... Eh, ...hay que salir a nuestro medio natural... ...pero hay que, hacer, hay que hacerlo extremando las precauciones... ...estamos sufriendo altas eh, temperaturas... ...más propias del mes eh, de junio... ...con muy bajas eh, precipitaciones... ...y por tanto cualquier imprudencia... ...nos puede costar un conato que propicie un incendio forestal. Desde el gobierno de Castilla-La Mancha volvemos a hacer un enorme esfuerzo. Somos el gobierno que más invierte en prevención y extinción de incendios forestales. Tenemos el mejor dispositivo de lucha contra incendios, como es el plan eh, Infocan, y nos sentimos muy orgullosos de él. Y entre todos lo que tenemos que hacer es insistir en esa precaución y, por tanto, extremar todas las eh, medidas. Estoy muy orgulloso, como decía, de nuestro plan eh, Infocan y además estamos reforzando todas las infraestructuras de lucha contra incendios forestales. Aquí mismo en la provincia de Guadalajara hemos construido una nueva base en el municipio de Alcoroches, también en el Parque Natural del Alto Tajo para protegerlo. ...o esa nueva base de élite que vamos a construir en el municipio de Corduente... ...también para dar servicio a todo ese enclave de la comarca del Alto Tajo y de Molina de Aragón... ...o una próxima base también comarcal de emergencias en el municipio de Molina de Aragón... ...pero además también hemos invertido en mejoras en la base de Montes Claros. ...en nuestro centro de operaciones del Serranillo... ...en definitiva... El gobierno de Castilla-La Mancha está orgulloso y tiene el mejor dispositivo, el del plan Infocán, preparado por si surge cualquier tipo de conato, pero ojalá que no ocurra y en todo caso todos también tenemos que ver esta tarea de todos, proteger nuestro medio natural y por tanto extrememos las precauciones.